Ahora vamos armando rompecabezas. Se les dio un modelo en la bolsita, ¿verdad? Lo pueden sacar. Van a armar primero ese que se les dio. En la parte posterior del rompecabezas está escrito una palabra con su significado. Después de armar el rompecabezas, los y las niñas crean un rompecabezas ellos mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de nuestro diccionario. Van a buscar el significado de una palabra, lo escriben y arman otro rompecabezas a ustedes. Lo hacen, lo recortan y lo pasan a presentar. Este, el rompecabezas que nosotros formamos fue una flor y con la palabra escuela. Dice establecimiento de enseñanza. Como pueden ver, este tiene forma de una flor, por en otro lado tiene los pétalos. Lo que pasa es que no se puede ver porque está pegada en cartulina de color. Y la palabra que nosotros lo nos salió en el rompecabezas fue yagual. Dice rodete para llevar peso sobre la cabeza. Entonces esto fue lo que nosotros con base a este hicimos esta otra esta otra actividad. En el rompecabezas que, que construimos de primero nos apareció la palabra marimba. Eh, es un instrumento musical, y bueno, formamos la figura, que es un, una jirafa. Y el siguiente que nosotros, el siguiente rompecabezas que hicimos fue un pez. La palabra la tomamos de la lectura anterior, eh, itinerario. De, eh, significa descripción de un camino.